Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Este congreso tiene muchísimas expectativas, pero escuchemos a continuación por parte del primer vicepresidente de Agam de Paz, el señor Eustaquio Guaitapoma, cuáles son estas. Ponga atención a lo siguiente. Continuamos, amigos de Avia Ayala, nosotros eh, presentes en este importante evento por el Departamento de la Paz. Ahora el vicepresidente eh, de Grande Paz y, y, y alcalde de Sorata está participando en las diferentes mesas de trabajo. ¿Cómo se está avanzando? ¿Qué es lo que se está sacando en conclusiones hasta, la, hasta el momento? Bueno, hermano Juan Carlos, sí. eh, hermanos eh, de la Avia Ayala, eh, primeramente tengan todos ustedes muy buenas tardes. La verdad, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en primera instancia, la verdad, como primer vicepresidente de Agam de Paz, la verdad me siento muy feliz, alegre, porque han escuchado nuestra invitación, han aceptado nuestra invitación y están aquí presentes pues los 87 municipios. Eh, municipios, ¿no? Alcaldes, concejales, organizaciones sociales, todos están presentes y estamos muy felices, la verdad. Bueno, esta cumbre eh, se ha pensado realizar con la finalidad de, de proponer propuestas, ¿no? En necesidades y estas, eh, eh, los resultados se en la cumbre nacional que se va a realizar el 8 y 9. Bueno, nuestra mesa nosotros nos ha tocado lo que es la infraestructura eh, de la vivienda, eh, caminos, ordenamiento territorial, ya nos ha tocado y estamos justamente discutiendo en la mesa, proponiendo... Eh, pla, eh, Poniendo, no sé, pues sugerencias para poder mejorar desde nuestro municipio y por ende nuestro departamento de la paz. Una vez que se termine el trabajo de las siete mesas, ustedes van a hacer un resumen para presentar este trabajo en la cumbre nacional que es este próximo viernes y jueves, eh, con la esperanza de seguramente ser escuchados por las autoridades nacionales. Sí, esa es la idea, hermano. Una vez que terminemos, vamos a emitir las conclusiones, ya eh, que posiblemente vamos a emitir las resoluciones firmado por todos los eh, alcaldes aquí presentes y este trabajo lo vamos a presentar en, en la cumbre nacional que se va a realizar el viernes y el sábado que también vamos a ser partícipes de ahí, ¿no? Tenemos que estar. Se ha visto también la presencia del alcalde del municipio de La Paz, el, el ingeniero Iván Arias estaba acá, ha participado también del evento, ha visto autoridades de varios ministerios, entre diputados y senadores que han dado muchos desaltes y vale el término a este, este encuentro departamental Sí, la verdad, muy muy agradecido con ellos. Han estado autoridades, han estado también ministro de Educación, el, a Diane kelka no ha estado también el presidente de Cámara de Diputados, el hermano Freddy Mamani, eh, nuestra senadora Virginia Velasco, a paz Han estado varias autoridades, la verdad, nos sentimos muy felices. Eh, eh, hermano y yo sé que de este trabajo de esta cumbre va a salir algo bueno y eso es lo que vamos a presentar y eso con la finalidad de reactivar la economía en nuestro departamento de la paz hermano Juan Carlos ahí está amigos ustedes lo han escuchado al vicepresidente de grande paz tenemos la esperanza de poder seguir trabajando para que el gobierno central después de las conclusiones de este evento importante se pueda tener soluciones ya para los municipios en nuestro departamento lo importante de este congreso no cabe duda es la reunión de muchas autoridades alcaldes en específico de varios municipios. Es el caso del alcalde de Guatajata, quien hace una invitación para que todos nosotros podamos participar de una feria del pescado que precisamente se va a llevar adelante en esta localidad. Segundo día de trabajo que están ustedes en este encuentro departamental, cuéntenos un poquito de las necesidades que están presentando los diferentes municipios en relación a la mesa de trabajo que ustedes tienen. Así es, hermano. Tenemos diferentes necesidades también, eh, requerimientos que lo hacen. A partir del hagan de paz representando los 87 municipios, eh, en mi mesa, por ejemplo, hemos trabajado el área de educación, de salud, deportes, eh, todas aquellas áreas. ¿no? Entonces, hemos ido ya concluyendo. Entonces, tenemos muchas novedades para poder exponer en plenaria. ¿Qué es lo que ha hecho conocer eh, su municipio? En este caso, eh, su municipio, ¿qué es lo que ha hecho conocer para que tengan ustedes apoyo de todos estas mesas? Eh, mi propuesta cuando estaba ya para candidateando para el alcalde precisamente era potenciar el área turístico por ejemplo en Guatajata ya lo hicimos ya diferentes visitas ya lo llevamos a Guatajata nos han visitado por suerte del ministerio de desarrollo productivo por ejemplo el hermano huanca es de Guatajata. también hemos coordinado con el viceministerio de turismo y cultura fueron allí el día sábado por ejemplo al al evento de con el nombre del lanzamiento del destino turístico en la región del lago hemos tomado en cuenta 10 municipios Copacabana, San Pedro de Tiquina Chuacocán, y Santiago de Huata Huatajata mismo, Huarina Puerto Pérez, Huaki eh, Tiahuanaco y también Taraco, hemos trabajado y estuvimos juntos allí mostrando de que los bolivianos tenemos un espejo al mundo como se llama lago Titicaca Este próximo 15 tienen ustedes una gran sorpresa para todos los que eh, son de ese municipio y para toda la gente que vive en La Paz... ...y por qué no decirlo en toda Bolivia... ...adelantemos entonces amigos lo que vamos a hacer más adelante... ...efectivamente queridos hermanos... ...que nos están viendo en este momento... ...soy el alcalde del municipio de Guatajata... ...esa región muy importante... ...para el turismo nacional como internacional... ...y es un centro turístico... ...y además los periodistas llamaron... ...la joya del turismo... ...a mi municipio de Guatajata... ...por eso les invitamos... ...vamos a llevar en su décima... ...sexta versión... Antes hemos empezado como feria de pescado Ahora lo estamos haciendo con otro nombre Festival Gastronómico del Pescado Vamos a tener diferentes conjuntos, artistas, baile Y ofrecemos de todo los guatajateños Porque Guatajata ahora sí podemos recibir con brazos abiertos Y vengan con toda confianza Tenemos hoteles, restaurantes, prácticamente de todo Y vamos a ofrecer en esta feria el riquísimo plato del pescado ¿Qué, tipo, ¿Qué variedades de pescado van bueno, a ofrecer? o solamente hay una especialidad. Yo me imagino que deben tener varias. Varias especialidades. Por ejemplo, el plato tradicional, el guayaque, Por ejemplo, Que es rico ese platito? <risa> para fortalecernos, así anímicamente y para volver con las pilas bien puestas eh, aquí a ese la Paz. viagre ¿Andino decían algunos? Ah, sí dicen otros, ¿no? Un viagre andino dicen. No, entonces el guayake. Pero tenemos diferentes platos de carachi, de ispi, de mau, de trucha tenemos de todo y van a venir a también a probar los uh, platitos de pesca, que por ejemplo allá vamos a tener de todo y también tenemos paseos en yate en lanchas del de calde hagamos la invitación a toda la gente que nos está viendo a través del defensor social en la cadena de aviallala muy bien gracias hermanos de Ab Yala. vengan hermanos les invito a nombre del gobierno autónomo municipal de guatajata el 17 de octubre es un día domingo todos descansamos y Vamos a descansar en Huatajanta junto a nosotros, con los brazos abiertos y con un fuerte apretón de manos. A usted le invito. Vengan a Huatajanta. Bueno, ahí está, esa invitación no la podemos negar, así que tenemos que ver con el director para trasladar a todo el equipo de, de, de prensa, de defensor social, para degustar de esos riquísimos platos. Con eso, Dios de torno a Estudios Centrales. Y en este sector de manos bolivianas veamos a continuación la elaboración de estos artesanos, yo diría artistas, en relación al trabajo sobre madera rústica. Ve a continuación y acompáñenos en la siguiente nota. Bueno, pues, seguimos visitando emprendedores, seguimos visitando lo que es lo nuestro hecho en Bolivia, Manos Bolivianas, a través del programa El Defensor Social. Y bueno, el día de hoy estamos acá, entre las calles eh, Avenida Satélite, cerquita al cruce Viacha, está el Basio Minero, pues, ¿qué estamos visitando? Arte en madera, arte rústico, es lo que se llama totalmente natural, ¿no? Es una... Es, es un tallaje totalmente natural. El día de hoy visitamos este taller hecho por Manos Bolivianas y obviamente, ¿no?, apoyando lo nuestro en la Ciudad del Alto. ¿Cómo estás, querida Noemí? Bienvenida a nuestro sector, se llama Manos Bolivianas. Hemos tenido nosotros el contacto de que aquí hacen arte y estamos visitando. Queremos consultarte, ¿hace cuánto tiempo, más o menos, es que ya está funcionando este taller? Eh, ¿Qué es la especialidad de la casa? Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Se sí, agradecer por la visita al programa. Nosotros lo que hacemos es muebles en rústico, imaginación y creación, ¿no? Este es nuestro proyecto, ya va hace varios años y recientemente estamos abriendo aquí nuestras oficinas en la Ciudad del Alto. Qué lindo ver, ¿antes tenían otros sucursales? Sí, antes sí, abajo y también en la Avenida Cívica y con eso de la pandemia, de la pandemia no se pudo, ¿no? Entonces volvimos a abrir. Evidentemente la pandemia ha afectado de gran manera a todos, a todo, todo o sea, eh, el tema de artistas, el tema de arte y bueno, estamos tratando de salir adelante y por supuesto nosotros les estamos apoyando para que se visibilicen y al mismo tiempo puedan generar de repente más ingresos. Quería Noemí, quiero, quiero que nos comentes, eh, solo hacen... Está tallado en muebles. Aquí estoy viendo un lo que es un bar. bar. No ve. Estoy viendo estos. Bueno, yo lo llamo zapateros. Uh -huh. Estoy viendo, o sea, todo, todo así tipo um, cabaña. Bueno, lo que nosotros hacemos es el pedido del cliente. Si el cliente tiene una imaginación, lo realizamos. Por ejemplo, pueden enfocar allá. Acá, allá son tomateras. Que eso se está lleno para la FIPAS, ya para la feria anual de abajo. Entonces, lo que realizamos son bares, mostradores, zapateros, eh, roperos empotrados, catres, muchísimas cosas más. O sea, lo que el cliente pida. Lo que el cliente pida. Por ejemplo, nos escriben, nos dicen, ¿nos puede hacer ese diseño? Lo que yo digo y respondo, ¿no? Es que me manda su diseño y yo se lo cotizo. O sea, todo lo que el cliente quiere. Si quiere un mueble para acá, un cajoncito más allá, se lo realizamos. Todo está al gusto del cliente. Qué lindo de verdad poder eh, tener esa oportunidad de que diga, ay, ah, a ver, incluso las medidas, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Yo quiero, eh, mi cuarto mide dos por dos y quisiera un catre y un mueble que acorde para esto. Qué lindo de verdad, hoy ¿no? mí. Muchísimas gracias por aceptar también estar nosotros en el programa. Y bueno, quiero que, ¿tiene una página en el Facebook, números de contacto de repente? Así es, estamos en, en la página de Facebook con Arte Rústico. Así nos pueden encontrar Y bueno, también, ¿me están diciendo que van a estar en Afipaz? Eh, sí, vamos a ir a visitar, vamos a ir a ver cómo están quedando nuestros muebles Ya que la mayoría de esa fecha tenemos para toda esta semana Hasta el 5 de octubre tenemos que entregar nuestros muebles Que son mostradores, eh, exhibidores, decoradores, muchísimas cosas más Y vamos a ir visitando nuestros muebles a sacar fotitos A ver si les ha gustado al cliente Y para saber cómo, cómo les ha agradado nuestro producto Qué lindo de verdad saber que el arte a través del tallado en la madera, ¿no? el arte rústico, en este caso en muebles y demás, está llegando, no está trascendiendo una feria bien importante que es la FIPAS. Eh, se podría decir que en La Paz nosotros somos los únicos que realizamos esos muebles en rústico. Entonces nos ubican, nos dicen nos, si les podemos hacer envíos y claramente sí se puede. O sea, todo es sí a un cliente. ¿Para qué? Para poder quedar bien y para que nuestros productos, nuestros pedidos se vayan a un buen lugar. Y es totalmente 100% boliviano y 100% garantizado. Exacto, es pura madera, no es melamina, fierro, no, es pura madera. Y ahí hay diferentes acabados, que es en quemado, quemado natural, color nogal, hay muchísimas variedades, es depende del cliente. Muchísimas gracias, Invitar a la gente que pase por favor a que consuma lo nuestro, porque estamos eh, en este sector apoyando a todos los artistas, emprendedores eh, netamente bolivianos. Así es, al televidente, no invitarles a que pasen por la oficina, que vengan a ver nuestros muebles, que es 100% en madera. Estamos ubicados entre Avenida Satélite y Avenida Tijuana, Altura y Cruz de Viacha. Entonces, les invitamos a que pasen a la oficina, se lo cotizamos, nos mandan sus diseñitos, también se lo cotizamos al instante. No, no, no van a perder el tiempo y realmente les van a encantar nuestros muebles. Y agradecer al ¿no? programa por, hacer, por sacarse ese tiempito para venirnos a visitar y dar la mano a los emprendedores. Gracias, es así como cerramos ya en la siguiente transmisión, en la siguiente visita va a ser obviamente algo con comida, algo con gastronomía, algo con danza también. Muchísimas gracias. Manos Bolivianas. La bienvenida, por supuesto, a nuestra colega de trabajo, Natividad Catari, y desde luego el apoyo a los diferentes eh, emprendimientos en la región, en el Alto, en las provincias del departamento, serán también nuestra prioridad, porque merecen el apoyo y el concurso de todos, no solamente los medios de comunicación social, sino también los vecinos y las autoridades de manera general. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.